Chategui tiene la palabra su señoría. Buenas tardes, ministra. Bandera izada media hasta, en señal de duelo desde el día que murió Jesús de Nazaret hasta el día que resucitó. A nuestro juicio es inconstitucional, es ilegal. Y es un clarísimo caso de violencia simbólica institucional. Teoría, A menudo, sé que a menudo se le ha hecho esta pregunta, a menudo la ha tenido que contestar, pero es que ahora mismo es el defensor del pueblo quien le está diciendo que es mucho más adecuado en un Estado a confesional no izar la bandera a media hasta para conmemorar esta cuestión. Eh, la pregunta es, ¿va a hacerle caso?